Juan Raga Camilo España Camilo Acosta Vía Cerrada back. Sé que hoy es incierto el mañana Y que a veces el aire nos falta Yeah Y ahora que todo cambió Tan de repente hacia otra dirección No queda más, no queda más que preguntarnos sí. ¿Qué fue lo que hicimos para hacernos tanto daño? Me veré tanto que hoy tenga que aceptar Lo que tenía no supe aprovechar Si me muero por ti dime cómo vivir No me di cuenta cuando te perdí ya no sé qué hacer me no hace falta tu piel Yo solo ruego que quieras volver ya me di cuenta lo que valen tus abrazos Cuando yo pude y no quise agarrar tu mano Daría todo porque fuera diferente Poder tenerte aquí a mi lado nuevamente Vuelve, vuelve Te necesito por favor, tú no sabes cómo duele, ¿Cómo duele? Vuelve, vuelve Solo dame una oportunidad Y solo vuelo una vez más conmigo Dime si tú sientes todavía lo mismo Quiero por besarte en tu cuerpo regarme me sale solo una vez más. Me duele tanto que hoy tenga que aceptar lo que tenía no supe aprovechar. Si no muero por ti dime cómo vivir. No me di cuenta cuando te perdí. Ya no sé qué hacer me hace falta tu piel. Yo solo ruego que quieras volver. Sé que hoy es incierto el mañana. Que a veces el aire nos falta Yeah Vuelve, vuelve Que te necesito por yeah, favor Tú yeah, no sabes cómo duele yeah, yeah. Vuelve, vuelve Solo dame una oportunidad Me duele tanto que hoy tenga que hacer Volver, yo solo quiero otra vez. Hay que quieras volver, hay que quieras volver. Yeah, yeah.